Hola amadores, les saluda Lobito Online. Esta vez vamos a hacer una guía básica de todo lo que deben saber para aprovechar al máximo su inicio en Digimon RPG Espero lo disfruten Una vez creada la cuenta, nos vamos rápidamente a la sección de eventos en, la parte, en el mapa de eventos de abajo Y vamos a darle de una vez Nos metemos a ese lugar y vamos rápidamente a hablar con el Guilmón, Porque este Guilmón nos va a dar tres ítems que van a ser muy importantes más adelante Hablamos con el, con el Gilmon, con el Takato, con Gilmon y ya, nos estaría dando los ítems que serían muy esenciales de después. Esos tres ítems, una vez duplicados que estén en nuestro inventario, seguimos avanzando. Pedimos ahora solamente el premio diario a Serafimou y eso sería todo lo que tenemos que hacer en este mapa. Luego de eso nos vamos. Bueno, ahora nos vamos a cualquier canal de los principales en New Ocean y comenzamos con la aventura Esta parte lo voy a poner en cámara rápida para que no se aburran Simplemente son recoger 4 libros y hacer una misión rápida Bueno, ahora solo recogemos los libros del tutorial que nos da cada uno de estos NPC y juntamos 5 semillas de Yuramon para la misión de Xunomon Nos equipamos también la joyería Miracle que nos han regalado que es la que más se utiliza para nivelar rápido y, y le entregamos las 5 semillas a su nomón dándole clic a su nomón y en la opción del medio solo queremos el certificado es lo que es lo que queremos una vez tengamos eso ya nos vamos con el ecmon al siguiente mapa acá solo canjeamos el certificado que nos ha dado el ecmon para que nos den todas las cosas del jumping rápidamente te veamos acá en la pep shop y activamos a Pikimon activamos y, y con esto tendremos activado a Pikimón. luego de esto volvemos a setear y nos vamos directo a yamaki con yamaki conversamos para que nos setea el siguiente mapa en este mapa hablamos con el señor ganai hasta que nos dé la red azul con esta vamos a poder capturar a bimon que va a ser muy importante después con esto vamos a comenzar las misiones de las cartas, que es poner la carta para atacar. Una vez hayamos hecho eso hablamos con Benario otra vez y nos va a tepear. Acá comienza las misiones de cartas con Kingumon. Nos pide nivel 5 para pasar el siguiente, simplemente matamos hasta llegar al nivel que requerimos. Ahí me pasé de nivel, pero no importa, porque al final nos van a volver a mandar para acá. Ahora vamos con Antilamón, para que nos guíe con King lomón a decirle que ya hemos terminado de levelear. Nos va a mandar otra vez, pero esta vez es con las cartas. Y con estas cartas nos será más fácil subir de nivel Una vez usadas las dos cartas Volvemos con Antilamon Y nos va a enviar con Quilomón para que Nos lleve al siguiente mapa En el siguiente mapa también nos van a dar otras tres cartas Estas vamos a tener que gastarlas obviamente subiendo de nivel Acá vamos a buscar y encontramos rápidamente el Eretomon ahí gastamos todas las cartas Una vez llegado a nivel 41, vamos con el dragón para que le diga a King Longmon que ya somos suficientemente fuertes para agarrarnos a King Gadazos con Black War Greymon y su jefe, así que acá peleamos, le matamos de un solo golpe, vamos con Vandemon y comienza la batalla full F2. Traten de hacerlo lo más rápido que pueden, no sé si hay chance de perder, pero sí me han llegado a matar, aunque no he perdido la batalla. Y cuando esté más o menos a la mitad de vida van a aparecer sus aliados de tu demon y van a terminar de rematarlo. Ahí está casi muerto y viene el último y ahí con un solo golpe lo mata. Ahora volvemos con Blackware limón, al cual nos vamos a volver a ver hasta que tengamos un Digimon level 11 Acá ya usamos estos dos ítems El primero nos va a llevar a nivel 201 y el segundo nos va a saltar la misión de Robust Hammer. Una vez ya fuera van a esta parte en caso que tengan las monedas del evento Ahí las pueden canjear por cash que van a terminar en su workshop, ahí Acá hay otra parte interesante del evento que es Hikari con ella vamos a poder reclamar a este Digimon de evento que según lo vayamos subiendo de nivel nos va a dar diferentes recompensas. Ahí hay tres opciones, nunca machuquen la descent porque con la descent van a eliminar ese Digimon de evento y no van a poder volver a obtenerlo. En este punto ya que hemos terminado las misiones solo nos queda subir a un Digimon hasta Rocky para que nuestro Imperial Dramon pueda llegar a nivel 100 Ustedes dirán, ¿Cómo voy a tener a Imperial Dramon al nivel 100? Y es sencillo porque aún nos falta una misión de Black War el que derrotamos al inicio, sí, ese eh, La misión es traerle frente a él a un Digimon nivel Rocky, a ese Digimon se le va a otorgar la posibilidad de que al nivel 50 utilice los papeles verdes que tienes en tu Warehouse para llegar hasta nivel 100. Una vez el Rocky que has leveleado hable con Black War Grimon, tu Imperial Dramón pasará inmediatamente a nivel 100. Y ese Digimon que habló con Black war Wargrimon al nivel 50 podrá usar los papeles verdes. Nosotros ahorita estamos buscando a un Coromon. Para aprovechar el evento que hay, que si tú leveleas a un Agumon y a un Gabumon hasta el nivel 51 y hablas con Calumon en la ciudad inicial, te dará la opción de evolucionar a uno a Omega Mon, directamente sin conseguir cards ni nada, simplemente sacrificando a uno de los dos Digimons. Ahí tú vas a poder elegir con qué Digimon te quieres quedar. En mi caso, yo elegí al Agumon. Que es el que ahora su mega es Omega Mon, y ustedes pueden elegir cualquiera de los Digimon que les guste llevarse. Ahora, ese Agumon o Gabumon se puede utilizar para reclamar la visión de Black War Grimon, así al nivel 50, con los tickets automáticamente podría llegar hasta el nivel 100. Es una opción también. En mi caso, preferí darle los tickets a Iggmon para que para sacar al Belte por gusto personal, pero ustedes pueden hacerlo como más les guste también en el camino pueden ir leveleando el Digimon de evento para que así cuando vuelvan a hablar con Sicario reclamen todos los premios ahora vamos a este punto y vamos a comprar las cartas de teletransportación para ir al siguiente mapa y aceptar de una vez la misión de Robust porque es el momento de levelear Sí, acá también van a tener una guía de donde levelear. Ahora vamos directamente con Digimon en la opción Brave Asking. Le damos clic, clic, clic, clic y ya seremos eh, Robust sin hacer las misiones, saltándonos toda esta parte incómoda porque la misión es larguísima. Ahora estamos acá en el spot de los Rudamons donde podemos levelear hasta nivel... 15 más o menos, muy rápido, eh, yo no capturo a Rudamon todavía porque primero voy a sacar a Omega Mon llevando a Gumon y en nivel 51, después voy a levelear también al Digimon del evento, y una vez ya este, tenga Omega Omegamon voy a tener Digimon menos, eh, una vez entrega el Digimon del evento, otro Digimon menos, y recién voy a capturar a Rudamon y a Palmón para poder tener Minerva bueno durante el salto temporal lo único que hice fue levelear a Igmon hasta Rocky y reclamar a Black War Mon eh, nuestro imperio Level 100 y como reclamé con Igmon ahora él es el que a nivel 50 va a poder usar los tickets para llegar hasta nivel 100 eh, el siguiente punto es Nefertimun que está en este mapa Acá vamos a levelear nosotros hasta nivel 45 los Digimons Porque hasta ese nivel se sube muy rápido Una vez hay hayamos llegado al nivel 45 Nos pasamos al siguiente mapa Que sería... Sky Ahora me dirán cómo llevo a Sky, ahí vamos Primero necesitamos muchas curas de revivir. ¿Por qué? Porque vamos a morir más de una vez. EVP también para tener energía para la de evolución. Y ahora nos vamos a common Village para comprar cartas de Babamon y ir a Sky. Antes de ir hasta ahí les recomiendo comprar estas cartas porque van a necesitar mucho ataque extra porque los monstruos y duritos. Llegando acá, los mejores spots para nivelar son el antilamón y el caballo que está eh, más adelante en el mapa. Con esos dos se puede llegar tranquilamente hasta nivel 80 pero si sienten que están nivelando más lento simplemente van avanzando a través de skype porque estos son como laberintos esta es la parte 1 van a la, al siguiente portal y así van escalando según el nivel de fuerza que creen que tengan Bueno, esta es la región de datos adicionales acá está el calumón que con un agumón, y un agumón level 51 puedes reclamar tu megamón Y miren, este de acá es como una ruleta que tiene cronómetro Cuando eso llega a cero pueden reclamar un premio Pero si se pasan la ruleta no van a poder reclamar nada Así que atentos con eso Y si quería más información sobre Hikari, acá está el botón que nunca deben presionar es de ese que dice Sent", Es el tercero, ese nunca, el del medio es el que te muestra todos los premios Y estos son Con Debelear ese Digimon Puedes acceder a esta ventana donde ya este, puedes ir desbloqueando los premios según el nivel de tu Digimon de evento. También hay una sección dorada, no sé si lo alcanzan a ver esto con letras doradas, con números dorados, eh, es para la gente de Kai. Se compra un ítem para el evento que te permite desbloquear todas las recompensas, no solamente las blancas, que están muy buenas, sino también las recompensas de Kai. Como por ejemplo eh, esa carta de Magnamon X Evolution. Que está muy buenísima y si me preguntan cuál es el ítem que necesitan comprar eh, es este está a 50 chromes mm, no no muy caro si me preguntan y da muy buenas recompensas bueno eso sería todo muchachos los dejo aquí en el video de mí intentando capturar un Tsunomon espero la guía les sirva y muchas gracias por ver